Y ahora vamos a comer, por primera vez aquí en Tokio, un Keiten Roll Sushi. O Keiten Sushi. Vaya, los que pasan en las, en las banditas. Vamos a ver. Sí. 가야 <sûretigue> <hhi> que un video explicativo? Hola amigos de Tips and Travel Estamos en el Sakura Sushi En el área de Shinjuku eh, Venimos a comer eh, sushi Así que sale en una banda Que va pasando Vas escogiendo este plato que quieras comer Aquí vienen los precios por colores, empezando de 100 hasta 200 yenes. Uh -huh. Hay algunos... A 300, perdón. De 100 a 300. Eh, y los vas apilando aquí. vas haciendo tu, tu torre. Ay, este, el de hasta abajo, es el de la bebida, de la cerveza que pedimos. Si ustedes no quieren pedir nada de tomar, eh, les dan gratis eh, té verde. Entonces, esto no les cuesta y aquí se pueden servir todo lo que quieran aquí está la pilita uh -huh. y ya se ahorra la bebida eh, te dan la salsa soya con wasabi eh, y aquí tienes palillos toallitas ese es el sistema eh, que hay aquí en este restaurante y está bastante bueno ahora estamos esperando que salga el salmón a ver, a ver si ahorita sale Ah, Le dan una carta en inglés y una carta de bebidas para que este, puedan pedir si quieren algo adicional al té. Pedimos la cuenta, vino, se acercó aquí y nos dio este numerito. ¿1303 será el costo? No. ¿1303? No, es este tipo de sushi que pediste. Ok. Vamos a ver, vamos a ver de cuánto va a ser con el calabrazo. Estos son mis platos. Nuestro amigo. dio de un amigo aquí mientras comíamos. Un amigo silencioso. 32. No, no voy a comprar nada no, más. No, 32, es 20, 30. Yeah. You welcome. Ya. Okay. Yeah. Esa fue nuestra experiencia en el Sakura Sushi.